México en el continente latino en, en, en el viejo continente pero cuántos creen que Dios puede hablarnos hoy y yo tengo una palabra deuda con inspira porque el año pasado que fue online pues obviamente online es todo más corto, más chico, más condensado y ah pues justo fueron ellos los que firmaron para, para la parte que se pasó pero hoy quiero darte el paquete completo y es lo que Dios ha confirmado en mi corazón y volver a firmar algunas cosas que, que ya hemos escuchado pero que Dios lo vuelva a hacer en nuestras vidas y vengo a decirte yo sé que ya has escuchado un montón de cosas, que has aprendido bastante Pero vengo a decirte que el camino no es tan corto, así es que tienes que comenzar ya El camino no es tan corto, así es que hay que comenzar Con todo lo que aprendiste hay que comenzar Con todo lo que recibiste en este congreso tienes, tienes que accionar Porque si lo que aprendiste no lo pones en acción y solo lo haces un lado eh, va a ser difícil tu crecimiento pero si todo lo que has aprendido ahora lo único que pones en tu mente es cómo lo voy a ejecutar Todo lo que he recibido cómo lo voy a materializar en la iglesia donde yo estoy, en la ciudad donde yo estoy Cómo lo puedo hacer real, cómo lo puedo hacer y, y yo sé que Dios va, va a estar contigo Vengo a decirte que sí vas a poder, que lo vas a lograr en el nombre de Jesús y que Él va a estar contigo Quiero que codeas al que está a tu lado y dile pelea por el sueño que solo tú puedes ver. Dile pelea por el sueño que solo tú puedes ver. Quizá cuando llegues a tu iglesia todo revolucionado y que la pantalla y que les, y las plataformas no todos te van a creer. Quizá no todos van a entender lo que tú estás viendo aquí, pero tú estás habilitado por Dios para pelear por el sueño que solo tú puedes ver. Y Dios te lo dio a ti porque Él sabe que tú eres el que puedes pelear y materializarlo si no se lo hubiera dado a otro. Pelea por el sueño que solo tú puedes ver. No tengas miedo de, de, de, de ver la forma de materializarlo porque Dios va a estar contigo aún en los procesos que te dirán que no puedes. ¿Cuántos han atravesado procesos en estos últimos meses del 2022? ¿Verdad que sí? Hay mucha gente procesada. Eh, eh, ahora vengo regresando de Europa, apenas hace unos días estuvimos ministrando allá y escuchaba mucha gente en Madrid, en Londres decirme, es que ser cristiano aquí es muy difícil. Y, y, y lo fui escuchando en varias partes y, y lo que yo concluía es que al parecer cada persona cree que su proceso es el más difícil del mundo. En cualquier lugar donde esté, en cualquier lugar donde esté cada persona como es la que lo está viviendo. Siente que lo que está atravesando es lo más difícil del mundo. La buena noticia es que para cada situación tenemos a un gran pastor, ¿verdad? Tenemos a un Dios que está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Aún en medio de los procesos que te dicen que no vas a lograr lo que tú ya sabes que Dios te dijo que sí, en una ocasión hace como 11 años, porque hoy mi hija alegra tiene 12 años, hace como 11 años yo todavía viví en el puerto de Veracruz, ahora estoy pastoreando en Mérida, Yucatán y, y hace como 11 años mi hija alegra estaba cumpliendo un año de edad y era mi primer hija y ustedes saben que cuando tienes al primero un estornudo y ya quieres correr urgencias verdad con el mayor especialista, cuando viene el segundo y se enferma lo oras, eh, le echas un litro de aceite, y le pones la mano Cuando llega el tercero, el cuarto, el quinto Sana, sana colita de rana Si no sanas hoy, sanarán mañana ¿Verdad? Ya uno va agarrando callo Pero cuando llega el primero Cuando llega el primero eh, eh, Uno se pone así y, y llegó el año donde era la primera vacuna De mi hija, al año la de la polio Y otra no me acuerdo cómo se llama Que tiene un número de cinco creo Y eran las dos al mismo tiempo Estábamos con el pediatra y me dice Agarra bien a tu bebé porque vienen dos vacunas y me enseña la jeringa de las dos, así, así la aguja grande ¿no? Y, y entonces me dice no solo duele lo largo de la, de la aguja de la jeringa, el líquido, la vacuna en sí duele bastante Y ya ves que a los bebés después de una vacuna les puede dar un poquito de calentura, un poquito de fiebre Bueno para los que no tengan hijos y para, y para, y para los que tengan hijos y para los que no, ten fe, ten fe en el nombre del Señor te vas a reproducir no lo dudes en el nombre del Señor te vas a reproducir y, y entonces cuando él me dice ¿a, a dónde quieres en el brazo en la pierna y yo veo a mi bebé y dije no pues la pernita se ve más gordita quizá le duela menos y entonces le agarro la pierna y me dice vas a tener que hacerle como una llave pero era mi primer hija y dije yo no la voy a lastimar tienes que hacerlo porque si ella se mueve cuando yo la estoy vacunando la puedo lastimar por, por la jeringa y por el líquido. Entonces yo agarré a mi bebé y le hice una, una, una llave, y, me, y mi bebé empezó a llorar. Y viene la primer jeringa. A mí me dolió más que a ella. Mira, le estaban poniendo la vacuna y yo, eh, eh, yo sentía que era a mí que, que, que me estaban vacunando, ¿no? Cuando viene la segunda, el, el pediatra le hace así: sale líquido, y mi hija está. Y de repente mi hija es, es parecida a mí, sus ojos son muy iguales a los míos, voltea y me hace. Sí ríete pero yo sentí que sus ojos penetraron mi mirada y yo que tengo el don de interpretación de lengua de bebés Luego te explico cómo es eso Ella se me quedó mirando así pero hubo un momento donde cuando yo volteo mi esposa y el pediatra se quedó callado Y mi hija me miraba como diciendo papá me está doliendo, <risa> papá me puedes soltar O sea papá es en serio me está doliendo la llave que me estás haciendo Y me está doliendo la aguja que ese señor de blanco que yo no sé quién es Está, está, es, me, me está doliendo y, y, y volvió a empezar a llorar pues Así empezaba así me hacía sus ojitos y empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar Y yo le empecé a decir hija aguanta es necesario yo soy tu papá yo sé que te duele Pero este dolor es mucho menor este dolor es medido es necesario para que el día de mañana como era la de la polio Tú, tú, crezcas bien, tú crezcas derecha Tú puedas jugar, tú puedas ser feliz Tú puedas hacer deporte, tú puedas practicar algo Hija aguante es necesario Yo estoy aquí, yo soy tu papá, yo te amo Yo haría lo que pueda por defenderte eh, Sé que te está doliendo pero es necesario Aguanta, es necesario, solo es una vacuna El dolor pasará y estarás más fuerte Correrás feliz, crecerás bien, serás feliz Y cuando yo empiezo a decir eso cuando volteo el pediatra estaba <risa> Y mi esposa me agarraba también del brazo llorando Y cuando veo a todos llorando yo empecé a llorar Y mi hija mirándome así y, y, y, y, y, y vino un pensamiento a mí que me decía Ahora entiendes Ahora entiendes por qué yo tuve que permitir Lo que acabas de pasar Ahora entiendes por qué llevas un año diciendo Por qué lo permitiste y por qué a mí O sea no solo por qué pasó esto Por qué tenía que ser yo, ¿por qué tenía que pasarme a mí. a mí? Y entonces esa voz me empezó a decir, yo, yo estuve ahí, yo también soy tu papá. Y en medio del dolor, en medio de las lágrimas, en medio de los golpes, yo estuve allí. Y todavía yo... Pero por qué o sea, sabes el dolor que me provocó Lo difícil que fue superarlo lo, la, la, las noches Negras, oscuras de, de tener que vencer y, y salir Adelante y, y, y esa voz me decía mi nombre es Jehová Shama el Dios que siempre está allí Yo estoy allí, yo estuve allí, yo estuve Cuidándote, yo estuve protegiendo, cuidándome Casi me desbarata, eh, eh, yo, yo estuve allí pero, ¿Pero cuál era el propósito? Precisamente lo mismo que tu bebé, lo que tengo para esta generación en la República Mexicana, lo que tengo para esta generación es tan grande, es tan poderoso que no se lo he confiado a ninguna otra generación. Y muchos otros con poco que les he dado Se han desviado, se han distorsionado Lo que tengo para esta generación es tan grande Que alguno tendré que vacunarlo Porque es tan poderoso que lo que le voy a confiar Que quiero que crezcan derechos, crezcan sanos Crezcan bendecidos y cuando lo logren Y cuando lo alcancen sepan que toda la gloria Es para el Rey de Reyes y Señor de señores cuando yo entré aquí lo primero que recibí fue de verdad yo todo esto bien padre pero lo primero que me olió fue a proceso. Hay gente aquí que ha estado siendo procesada, hay gente aquí que ha estado siendo vacunada. Lo único que te quiero decir es que si el proceso ha sido fuerte es porque la gloria y el peso de gloria que te van a confiar es mucho más grande todavía. Es mucho más poderoso todavía y tienes que estar firme y tienes que estar fuerte para poder lograrlo. Uno de los nombres de Dios es Jehová Shama que significa el Dios que siempre, siempre está allí. Con el que está tú le dile, Dios Siempre, siempre está allí Otra traducción de, de Jehová Shama Dice el Dios que siempre está en medio De toda circunstancia Por último para cerrar esto Esto que te estoy hablando Y hacer una oración y abrir la Biblia Porque ya alguien me está viendo así medio Como codear que está a tu lado Dile el cielo no se va a quedar Con los brazos cruzados Es más sabes que pone un, un minuto La mano al hombro al que está a tu lado y si eres adolescente aprovechalo Porque no va a regresar este momento Pone la mano al hombro al que está a tu lado Y dile el cielo no se va a quedar Con los brazos cruzados Dile el tamaño de tu proceso No se va a comparar con lo que te están confiando Será mucho más grande y estarás fuerte y listo para soportarlo y contenerlo, bueno, ya me voy. <risa> Génesis veinticuatro, siete. Quiero leerte Génesis veinticuatro, siete. Cuando alguien lo tenga diga, "Ah, me llamo Abraham." La Biblia dice así: "Cuando el criado corrió a su encuentro y le dijo, ¿podría usted darme un poco de agua en su cántaro? Sírvase, mi señor", le respondió y enseguida bajó el cántaro y sosteniéndolo entre sus manos le dio a beber. Cuando ya el criado había bebido, ella le dijo: Voy también a sacar agua para que sus camellos beban todo lo que quieran. De inmediato vació su cántaro en el bebedero y volvió corriendo al pozo para buscar más agua, repitiendo la acción hasta que hubo suficiente agua para todos los camellos. Mientras tanto el criado de Abraham la observaba en silencio para ver si el Señor había coronado su viaje con éxito. Verso 22, cuando los camellos terminaron de beber el criado tomó un anillo de oro que pesaba 6 gramos y lo puso la joven en la nariz también lo colocó en los brazos dos pulseras de oro que pesaban más de 100 gramos y le preguntó de quién eres hija esta es la palabra que Dios ha estado poniendo este año en mi corazón es la partecita que yo compartí para ustedes el año pasado en un video pero hoy quiero traerte el mensaje, el mensaje completo en el nombre de Jesús Coder que está a tu lado dile lo que vayas a hacer, hazlo bien Dile lo que vayas a hacer tienes que hacerlo bien Solo para terminar lo que te estaba contando Una parte de esta porción de la escritura que te voy a leer Obviamente no te voy a leer todo el capítulo porque es largo Pero yo te animo a que tú lo hagas porque es sumamente bueno Hay una parte donde este hombre que emprende el camino para buscar una chica para el hijo más poderoso del planeta tierra, dice fue el ángel de Jehová que estuvo delante de mí y me guió por caminos de verdad. Yo sé que tú ya recibiste un montón, yo sé que tú ya aprendiste bastante, que estás aquí porque tienes hambre de Dios. Pero lo que te voy a decir es que tienes ahora que pensar cómo materializar lo, todo lo que has aprendido y todo lo que has Recibido en este, en este inspira, en este tecno iglesia y que aunque haya momentos donde tú creas que todo te diga que no Yo quiero decirte Dios te dice que sí y mandará su ángel delante de ti y te guiará por caminos de verdad y por caminos correctos Para que lo puedas lograr y eso quiero confirmártelo y afirmártelo una y otra vez en el nombre de Cristo Jesús Si lo vas a hacer todo lo que hagas para Dios hazlo bien Hoy en el siglo XXI yo, yo, yo estoy pensando que el próximo congreso de Tecnoiglesia va a ser en el metaverso, verdad que sí. Vamos el próximo el próximo inspira quizás sea en el metaverso y, y, y todos estemos ahí y la iglesia pueda tomar punta de lanza en todo lo que está sucediendo ya están habiendo conciertos masivos en todo el mundo están habiendo un montón de cosas y yo oro que algún mexicano diga yo voy a tomar la batuta y vamos a meter a Dios también ahí donde están los adolescentes donde están los jóvenes donde está esta generación ahí también vamos a meter al Señor y vamos a meter el mensaje necesitamos una Generación espléndida necesitamos una Generación excelente Llegó el momento en que el hombre más poderoso de la tierra En aquel momento que era Abraham, el patriarca Abraham ¿verdad? El hombre de la fe quería casar a su hijo Pero no quería casarla con una cananita Porque le, le iban a cambiar la fe, le iban a cambiar la cultura Le iban a cambiar todo Entonces llamó al más fiel de sus criados Y le dijo te pido que consigas una mujer para mi hijo De la tierra donde yo vengo No era una empresa fácil porque este era el hombre más poderoso la tierra entonces su hijo era el junior más poderoso de la tierra y para nosotros es más Importante todavía porque de Abraham vendría todo el pueblo de Dios, todo el linaje de Dios, todo Jesús Era algo sumamente importante que no podría tener margen de error entonces el criado hace una oración El criado tiene miedo dice que Abraham le dijo lo vas a hacer si sí, haz un pacto conmigo y tú vas a leer en Génesis que le dice que el criado eh, mete la mano en el muslo pero realmente eh, Reina Valera lo pone así como una moneda poética pero ese tipo de emprendimientos y pactos eran tan fuertes que la mano no iba sobre el muslo eh. Me estoy dejando entender la mano iba ahí eh, donde se produce la vida eh, porque era un pacto casi de vida o muerte Era una cosa tremenda, Lo, eh, era un pacto tan fuerte que Abraham le hizo decir a su criado me vas a conseguir la mujer Que se necesita a mi hijo para que venga todo linaje que salvará al resto del planeta por la humanidad imagínate entonces el criado salió con tanto miedo que hizo una oración y dijo Dios necesito que me ayudes no puede haber margen de error en esto en la chica que es la que tú vas a usar para que venga todo un linaje yo solamente te pido una cosa Dios que favorezcas mi viaje necesito ver en esta chica una cualidad que sea espléndida que sea generosa que sea excelente porque la voy a casar con el junior más poderoso del planeta, ¿verdad? Isaac era joven, Isaac era soltero, Isaac era rico y quizás alguna chica diga: Yo quiero uno así, ¿verdad? Isaac no tenía el mejor carro porque no existían, pero sí tenía el mejor camello. Yo pienso que Isaac traía un camello convertible, así con, con, con, con también con todas las apps y, y el camello traía todo también. Traía pantalla todo y se conectaba ahí Este vía bluetooth y traía cargador También el, el camello traía cargador era Eléctrico pues y, y, y, y, y entonces él dice yo Necesito una muchacha que, que no esté fijada En esto sino que ella sea más excelente Que sea más espléndida aún de lo que Isaac pueda tener y le dijo ya sé Dios Yo voy a ir al pueblo que me mencionaron Me voy a poner a la hora que salen todas Las muchachas por agua y ya un otro está pensando, y ah, es ahí en el pozo, ¿verdad? A la hora que salen todas las chicas al pozo, ahí yo me voy a poner. Esta va a ser la señal. Yo, le voy, yo voy a pedir agua, un poco de agua nada más. Y la chica que no solo me dé agua a mí, si le dé a beber a todos mis camellos, entonces yo sabré que esa es la persona. Y así Dios hizo. Mira, Génesis 24:12 dice: Y dijo Jehová, Dios de di mi Señor Abraham, Dame te ruego.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 ¿Sabes cuánta agua toma un camello de esas zonas desérticas? De aquel tiempo un camello que venía de viaje tomaba entre 114, era lo menos 114 litros Y lo máximo que puede embodegarse un camello así arábigo desértico son 135 litros de agua Y el criado de Abraham llevaba 10 camellos cargados de joyas y un montón de regalos y él, él pidió que la chica que fuera la que iba a ser la esposa, no solo tenía que saciar su sed a él, tenía que saciar la sed de todos sus camellos. Multiplica 114 litros por 10, ¿cuánto es? 1140 litros aproximadamente, ¿de cuánto te gusta que haya sido la cubeta de la chica del pozo? Alguien dígame el pozo de Blancanieves, el pozo de Jacob, ¿cuánto te gusta que pueda tener una cubeta? 5 litros ok 1140 litros entre 5 litros yo no sé si ese pozo tenía un sistema ahí de rodillo para bajar Yo no sé si ese era un pozo subterráneo donde había que bajar escaleras tomar el agua con la mano La Biblia no nos dice nada acerca de eso volver a subir y llevarlo a superficie Yo no sé si el pozo yo no creo que fuera un tecno pozo yo no creo que Inspira todavía no llegaba a ese pozo tenía que ser manual rudimentario no había pantallas no había nada de eso La Biblia no nos dice nada acerca de cómo era el pozo lo que la Biblia nos dice es que la chica bajó su cántaro al pozo Y dice y repitió la acción todas las veces que fueron necesarias hasta que los camellos quedaron saciados si, si la cubeta era de 5 litros, quiero que dividas 1140 entre 5, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto? ¿Te imaginas 228 veces que esa chica tuvo que bajar la cubeta, llenarla de agua, volver a subirla y nadie la ayudó? Nadie más participó, fue ella. Yo creo que en la cubetazo número, no sé, 800, ¿verdad? La chavita ya iba así echando ahí al bebedero de los camellos, no, y, y el camello así con su coro ¿sabes a qué huele la joroba? Ah, no, eso no va. ¿no? Y, y, y la chica ya, y la chica ya iba así, quizá temblándole las rodillas, las canillas. Mira, si Rebeca hubiera sido mexicana, yo creo que una, no sé si hubiera terminado que los camellos se saciaran. Dos, ay, yo soy la única que saco el agua del pozo. Yo soy la única que hago esto, ¿verdad? Yo, yo soy el que tiene que ser todo y, y tiene que solucionar todo. No, no, no, no, no, Rebeca no se quejó. Rebeca no dijo nada al respecto. Cuando Rebeca abre la boca, no soy chismoso, pero ¿cuántos quieren saber qué fue lo que dijo? Dice que la, mientras la chica estaba repitiendo la acción de, de llenar el bebedero en los camellos, que dice, así dice que había un bebedero de camellos y la chica estaba llena y llena de agua hasta que todos los camellos se saciaron. Dicen que el criado de Abraham estaba así Que se quedó callado, que se quedó impresionado Que se quedó pasmado de la, de de la De, la, de, la, de, la, de la esplendidez, de, de, de la grandeza, de la fuerza De la generosidad de esta chica no antes visto Que estaba callado y, y, y cuando ella volteó Lo primero que le dijo fue y si quieren comida Está en la casa <ríe> como diciendo yo no estoy Cansada ¿eh? pero si quieres comida Tienes que ir a la casa conmigo y dejar todo lo que tus camellos traigan también, ¿verdad? Porque esa era la cosa también, todo lo que los camellos traen en casa hay para que los puedas dejar. Y el punto que cuando la chica terminó, yo no sé si sus bíceps le estaban reventando, yo no sé si la espalda, yo no sé si su cuerpo, sus brazos, yo no sé si pudo caminar en cuatro o cinco días después de lo que hizo. La Biblia dice que cuando el último camello se sació y el camello decía, le echaban más agua al camello le decía, no, ya, ya estaba saciado. Dicen que este hermano sacó de las joyas que traía De las más preciadas de Abraham Y puso pulseras de oro y puso anillos Y puso en su nariz y puso en sus manos Y la cubrió de oro por la esplendidez que había hecho Porque Dios siempre termina honrando la excelencia Dios siempre termina honrando la esplendidez Le quiero hablar a los que por muchos años y domingos Han estado en la parte de atrás, en la parte oscura En la parte que no se ve, donde no cae el foco Donde están en un cuarto del audio, del sonido Quiero decirte que tú tienes algo más que un foco si todo lo que tú haces lo haces espléndido y excelente para Dios tu excelencia tarde que temprano será recompensada tu excelencia va a ser recompensada alguien va a mirar tu excelencia alguien va a mirar tu profesionalidad Dios no lo va a pasar por alto y tarde que temprano será recompensada cuando, cuando la chica está forrada de oro le dice te, Tengo paja para tus camellos pero, pero están en casa Verdad y cuando los lleva al viejito sí vamos a casa Porque yo tengo algo que proponerle a tu mamá La biblia dice que cuando Rebeca va llegando con los Camellos a su casa tenía un hermano que se llamaba Labán y Labán era el que diga conmigo Rebeca era la del Agua pero Labán era el de la comida dile conmigo la jefa la jefa era la del Disney. Ah, no, no te rías, ahorita vas a ver. Cuando Rebeca logra que el viejito llegue a su casa, Labán, dice la Biblia, que viendo Labán las joyas que Rebeca traía, Labán le dijo: Ladrón, de y, y, ¿y solo fuiste por agua y regresas dorada? ¿Qué te pasó? Y dice Rebeca: Todavía no lo sé qué me pasó. No traigo dientes, no traigo nada, pero. Y le platica, no sé, ese hombre solo me pidió agua y alguna fuerza descomunal entró en mí, una unción y ya no pude parar de dar agua y dar agua y dar agua y dar agua y dar agua hasta que el, los botes de agua se empezaron a transformar en pulseras de oro. Entonces me animé más y seguí dando agua hasta, hasta el último camello ¿no? y entonces Labán dice tráelos yo tengo paja para ellos. Y entonces dice que Labán le dijo ven tráeme a tus camellos mételos aquí eh, donde estaba el establo lleno de paja y dile mientras ellos comen yo te guardo las bolsas de los camellos todo lo que traes ahí puedes dejarlo acá ver, aquí pon ahí y, y, y, y, y, si, y si quieres ligero yo de no, te, te, eh, alguna manera ayudarte no y entonces dice que Labán les empezó a dar la comida y entonces el criado de Abraham dio todo lo necesario por la comida pero luego dijo ¿Quieres comer tú? Y el hombre le dice yo no como hasta que diga lo que tengo que decir Ah entonces es con la jefa ¿verdad? Entonces la llevan con la mamá de Rebeca Y entonces le empiezan a contar todo Dice yo vengo en una misión que no es nada menor De esta misión vendrá todo el linaje de la nación de Israel, de esta nación, de esta misión vendrán naciones, vendrán pueblos ve, ve, Vendrá Jesús de, de esto vendrá Jesús no, no puede haber margen de error Así es que yo tuve que encomendarme a Dios y tuve que pedir que la persona Que fuera la prometida de Isaac fuera una persona excelente Tuviera un espíritu, tuviera una actitud, tuviera una virtud que fuera generosa, que fuera dadivosa, que fuera espléndida y creo que Rebeca es la persona porque hizo algo que yo nunca he visto en otros Hizo mucho más que lo que yo le pedí y lo hizo con una buena actitud, lo hizo excelentemente Entonces quiero venir por ella y quiero que ella sea la esposa de Isaac y entonces dice que la mamá pues ahí empezó a negociar con él verdad, cómo iba a estar el trato y él le dice no te preocupes mi señor Abraham me mandó con todo lo suficiente para cerrar el trato, la dote y la mamá le dice ok pero ahora déjala 10 días aquí con nosotros para que se despida de la familia, que se espida de los amigos y en eso, Rebeca ya está arriba del camello, ¿no? Diciendo mamá, tan loca. Llevo años queriendo casarme y tú todavía me quieres 10 días aquí. Viejito, vámonos, no. Antes de que me dejen con esta doña una semana más. <ríe> eh, y Rebeca está arriba del camello y, y, y, y entonces todo, le, todo lo que este hombre traía se lo deja a la mamá de Rebeca. Y esto habla de que, de que Rebeca era la, la escogida, la ungida para hacer el trabajo. La mamá era el hombre que daba la comida Rebeca daba el agua y mamá la mamá era la que hacía los tratos los negocios es que todo lo que Dios va a hacer en esta generación lo que Dios va a hacer contigo será grande pero no lo hará solo no lo hará solo no lo harás solo, lo que Dios va a hacer contigo va a ser grande, pero no lo harás solo. Y yo he venido a orar que en el nombre de Jesús, antes que termine este año, Dios te va a rodear de gente espléndida, Dios te va a rodear de gente generosa, Dios te va a rodear de gente con esta actitud que en lugar de quejarse, solo estén pensando cómo dar, cómo ser excelentes, cómo sembrar, cómo materializar la visión que Dios ha puesto en tu corazón. Aunque los últimos procesos te digan que no puede ser posible lo que tuviste en visión, lo que haces. Estado soñando, lo que le has contado A tu esposo y lo que no le has contado a tu Esposo, una parte es tan increíble Como para ser cierto, otras cosas Como María lo has guardado en tu corazón Pero así como llegó la visión Así como te vinieron sueños de noche Ahora vendrá la manera de Cómo lo vas a materializar Y aunque en los últimos procesos te han Dicho que no, hoy vengo a decirte Lo que Dios hizo con el criado de Abraham El ángel de Jehová irá delante De ti, el ángel de Jehová Irá delante de ti y te guiará por los caminos justos y correctos para que todo sea materializado pero no lo podrás hacer sola, has llorado por gente a tu lado que amabas y hoy en este momento no está pero era Dios haciendo espacio porque el que viene a ocupar ese lugar te amará a ti, amará a tu familia, amará la visión, amará la obra amará lo que Dios te dio y será la herramienta de Dios para lograr eso que Dios ha puesto en tu corazón, en el Hombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret Hoy oh, os lanzo un cartel para toda la República mexicana desde Tecno Iglesia. se Busca ¿Qué buscamos pastor simplemente Alguien con un espíritu de excelencia, excelencia. se Busca alguien espléndido que sepa que el Reino no nunca se queda con nada que en Las matemáticas de Dios uno más uno no es Igual a dos ni uno menos uno es igual a Cero en las máticas de Dios tú, tú te das tú y al paso del tiempo Dios te devuelve mil. ¿Alguien vino aquí? ¿Alguien vino aquí? ¿Alguien vino aquí? Entonces cuando Dios hace las cosas, ya no quiero que codees al que está a tu lado, quiero que lo patees de mi parte. Así, dile, recibelo. Dile, cuando Dios hace las cosas, todos ganan. El criado de Abraham regresó feliz porque no tenía la menor duda de que Rebeca era la chica que él había pedido a Dios para, para la misión que le habían encomendado. Dice que era hermosa, que era virgen y aparte Dios le concedió ver lo que él había pedido en oración, la materialización de su oración. Él lo pudo ver así en vivo y en todo color. Número dos, Labam estaba feliz. Y si le hubieran dejado 10 días, le hubiera bajado hasta los camellos al viejito, ¿no? Hasta los camellos se hubieran quedado ahí. Tres, la mamá de Rebeca también ganó. Fue bendecida por Dios, toda la familia fue bendecida. Cuatro, Abraham logró su objetivo. Murió, murió en paz, murió feliz y su descendencia hoy es de millares y millares por toda la tierra y por todo el mundo. Isaac también ganó. No soy chismoso, pero ¿cuántos quieren saber cómo fue el encuentro? A los solteros, ¿verdad? los solteros, sí, yo. cuando ya estaban encamellados y, y estaban llegando a, a, la, a las tierras de, de Canadá donde estaba Abraham Dice que Isaac había salido ahí a, a reflexionar como diciendo Dios, este, si la vas a mandar, mándala ya, ¿no? viene diciembre y, En fin, entonces dice que Isaac estaba reflexionando y a lo lejos se vieron camellos y los camellos de lo lejos vieron un hombre el hombre vio a los camellos Y los camellos vieron un hombre El hombre vio una chica Y la chica vio una figura Y la chica pregunta Ese hombre que se ve por allá ¿Quién es? Y el criado le dice él es Y entonces Rebeca no se aguantó las ganas ¿eh? A ver, no Isaac estaba, está, y, y cuando Isaac y, yo pienso que Isaac estaba bien porque Rebeca se animó. Ahora, si preguntas cómo estaba Rebeca. Dice la Biblia que cuando Isaac la vio. Su mamá Sara acababa de morir. La casa estaba libre de donde estaba Sara. Dice que cuando Isaac la vio. La Biblia dice que Isaac estaba muy triste por la muerte de su mamá, y, y, y que se fue con Rebeca a la casa donde su mamá vivía y que salió consolado y que salió feliz. Y, ah, no me creen lelo. Ahí está, y dice, y así fue consolado en la muerte de su mamá. Entró triste y saltó danzando con gozo toda la noche. No, y, y, y salió bendecido. Porque cuando Dios hace las cosas, todos ganan. Abraza al que está a tu lado y dile, tiene luz propia papá, no necesitas brillar apagando a otro, dile, dile no necesitas brillar apagando a otro, dile no necesitas prosperar quitándole a otro, no necesitas prosperar fregándote a otro cuando Dios hace, ríete pero entiéndelo Cuando Dios hace las cosas, las hace bien Y todos ganan y Dios también gana Porque logra su objetivo en una nación, en una misión Solo empieza a rodearte de la gente correcta Empieza a rodearte de las personas correctas Que tengan ese mismo espíritu de excelencia Que tú lo tienes, una iglesia de hoy y del futuro Tendrá que ser excelente, tendrá que ser espléndida Vida. No importa cuánto talento tengas, no importa las buenas ideas que tengas No importa que tu sueño sea tan grande tendrás que comprometerte con tu sueño Tendrás que esforzarte por tu sueño, tendrás que disciplinarte por tu sueño No importa que tan grande sea tu idea que tú digas todo lo no, no, no, no, no, no Para lograrlo tendrás que estar dispuesto a sudar por tu sueño o no Pedro Tendrás que estar dispuesto a soñar, a, a llorar por tu sueño ¿Cuántas lágrimas te ha costado llegar hasta aquí? ¿Cuántas lágrimas te ha costado llegar hasta este momento, hasta este día? ¿Cuántas noches en la intimidad te ha costado llegar hasta aquí? Y quizás diga: eso nadie lo ve, no, no, no te preocupes Dios lo ve Y si Dios lo ve eso es más que suficiente es que nadie vio mi esfuerzo, es que nadie vio mi sacrificio, es que nadie ve lo que yo hago No te preocupes, Él lo ha visto y si Él lo ha visto es suficiente Porque tarde que temprano de Él vendrá la recompensa Alguien dígame sí, dígame amén y vendrán las bendiciones de Dios para tu vida ¿Por qué tengo que ser tan excelente? Ya, ya, Mira Disney, Netflix, ahora el metaverso y todas las plataformas. Si sí, sin destraste hace poco hubo un concierto que creo que rebasó el millón de personas en el metaverso. Se conectaron gente de todo el mundo y que fue un tremendo concierto. A mí todavía no me queda muy en claro cómo, cómo queda eso, ¿verdad? Ahorita en diciembre el Oculus se va a poner en venta a un precio accesible en todas las tiendas. Y ahí más o menos vamos a ir teniendo una idea de lo que esto es, de esto es. Y todas esas plataformas están produciendo contenido altamente excelente, pero altamente nocivo. Y si tú y yo somos la generación que va a cubrir la tierra de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. Tenemos que estar listos para responder y competir a ese mismo nivel, A ese yo dije a ese mismo nivel, a ese mismo nivel. ¿Cómo Dios nos dará las herramientas para materializar todo lo que necesitamos? De eso estamos hablando Pero tendremos que responder ¿Nunca te ha tocado ver una serie tan linda, tan bonita? Y de repente viene una imagen, una escena que nada que ver Que se ve que la metieron a fuerza Porque todas esas plataformas están pactadas Tienen que meter sí o sí cierto contenido Para que las puedan poner, para que las puedan publicar Porque si no, no Tienen el peor mensaje pero lo presentan de la mejor manera Tú y yo tenemos el mejor mensaje Pero no siempre lo presentamos bien A veces lo presentamos de la peor manera Pero si impíos están haciendo algo excelente Cuanto más tú y yo que tenemos la mano Del Todopoderoso encima Tienen la sabiduría de Dios Tienen la inteligencia de Dios Tienen la creatividad de Dios Tienen la idea de Dios Yo soy bien molestoso Vuelve a abrazar al que está a tu lado Y dile si sí, Dios es La fuente de tus ideas Tendrás ideas que nadie más ha tenido en la vida. Ahora házelo como una dile: si Dios es la fuente de tus ideas, tendrás ideas que nunca nadie antes ha tenido. Un hombre le preguntó a su pastor, no sé si hay alguien aquí con el, con el piano que pueda ayudarme. Un hombre le preguntó a su pastor, ¿cómo puedo glorificar a Dios en mi trabajo?, Dice yo, yo, yo quiero glorificar a Dios pero desde mi trabajo. Quiero servir a Dios en lo que yo hago no solo el domingo al servicio de la iglesia. Sino yo también quiero honrar a Dios en lo que hago de lunes a sábado. Y el pastor le preguntó ¿qué haces? Dice yo soy zapatero. El pastor le dijo haz el mejor zapato de la ciudad. Y todos sabrán que tú eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo haz el mejor zapato y no tendrás que predicar con palabras. Tu excelencia le gritará al mundo que tú eres hijo del más grande que hay en todo el universo Que es el dueño de todas las cosas que pueden haber Y que te creó con un propósito En los próximos años la guerra no solo será desde los púlpitos Será en cada área de la sociedad, será en el día a día En tu trabajo, en la universidad, en la casa Donde tú laboras, en el campo, donde quiera que tú hagas Ahí tú tendrás que marcar una diferencia Estaba en una nación latina estaba en la habitación más alta y empecé a escuchar ruidos y me dio mucho miedo porque he visto películas de turistas que llegan a un país hay como un, un golpe de estado y se quedan encerrados en el hotel y tienen que huir y algo así yo abrí la ventana y era una cosa miles de personas violentadas y gritando y tirando y piedras y humo y yo así mamita y ahora yo... Y entonces viene el pastor rápidamente y dice, no te preocupes, sabrán, esto en un ratito va a pasar. Y así fue, en un rato pasó, era una, era, era una manifestación. Y, y le digo, ¿y quiénes son? Y me dice, son cristianos. Son, son los cristianos de la nación porque han hecho esto, han hecho lo otro, han hecho noche Y la iglesia salió a marchar. Y dije, wow, son un montón. Sí, somos muchos. Dice, pero te voy a decir algo, ¿de qué sirven los miles que estamos gritando aquí afuera en la calle? Cuando los que están votando adentro son cinco, son 10 y nuestra gente no esté ahí, somos miles, pero afuera nos bastaría tener 3, 4, pero dentro de los que están en el curul, de los que votan, de los que toman las decisiones en el gobierno, en la alcaldía, en la gobernatura del estado, en, en, en, en la presidencia, ahí es donde necesitamos nuestra gente. Y yo estoy orando a Dios que en los próximos años uno de ustedes estará ahí, en los próximos años uno de ustedes estará ahí, yo sé que aquí hay pastores pero no todos serán pastores, yo sé que aquí hay worshippers, pero no todos serán worshippers. no todos serán adoradores, yo quiero creer que aquí también tenemos empresarios para el reino, tenemos directores de escuela, tenemos eh, eh, directores de, de, de, de clínicas y desde ahí ustedes ejercerán influencia que algunos de ustedes estarán en el curul donde se boten, aprieta el botón para decir no para decir sí pastor cómo crees que yo soy ese no solo lo creo he venido a decirte que estás ungido para eso no solo he venido, no solo lo creo he venido a decirte que fuiste ungido para eso que fuiste llamado para eso que estás preparado para eso y cuando yo me preparé para eso cuando vino el proceso y no huiste. Cuando yo quedé listo para un nivel así. Cuando vino el proceso y no te rendiste. Cuando vino el proceso y lo más fácil era mandarlo todo a volar. Y rendirte y dejarlo todo. Ahí cuando permaneciste Dios te miró. Y Dios te dijo ahora estás listo para lo que yo tengo para ti. Por no haberte rendido cuando era tiempo de rendirse. Por no haberte ido cuando era tiempo de irse. Por no haber huido cuando era tiempo de, huirse, de huir. Ahora Dios te da la victoria Ahora viene el cómo Dios va a materializar Ese sueño en tu vida Y he venido a afirmarte Que no solamente creo eso Estás ungido para eso Estás llamado para eso Y aquí entre nos Tus lágrimas del secreto Ya te habilitaron para eso Tus lágrimas en secreto Te desbloquearon la app Está desbloqueado Ahora tú tienes acceso para eso. Estaba yo platicando con, con un, un, un, un cantautor muy conocido, yo creo, por todos. Se casó hace no poco, amigo mío, de encontrármelo en diferentes eventos en, en América Latina. Y después de que yo predicar y un concierto de él fue increíble en la noche, cenamos, ya estábamos en el hotel, habíamos tomado suficiente café, porque sin café... Es imposible agradar a Dios Nos faltaba un café más Entonces nos llamamos ¿Y qué onda? ¿En tu habitación o en la mía? No voy para allá, ahora aquí te espero Pero estábamos platicando Y lo que él me platicó me, Se me hacía tan relevante Que yo le dije Oye prendo el teléfono Y, y podemos grabar nuestra charla Yo pienso que puede ayudar a personas Y, y subimos nuestra charla así En el hotel así eh, Sudados ya toda la noche Todos nos bañábamos Vamos, habíamos cambiado Y y, y, y él estaba platicando y él me dice Abraham desde chiquito yo me di cuenta de la voz que yo tenía Y yo participé en todos los recitales de la escuela porque yo quería ser popular A mí me gustaba cantar y que la gente me viera, me aplaudiera yo lo hacía para eso Luego entré a, a, a, a la preparatoria, a la high school y, y al recital que hubiera yo me metía Con el único objetivo de ser famoso desde chico yo siempre he querido ser famoso y popular Luego conocí a Cristo empecé a componer cosas para Dios y en español porque él es americano y como también tiene una licenciatura en marketing dice yo uní mi voz, mi deseo, el cristianismo y mi licenciatura en marketing y, y, y le puse toda la caña lo metí en la licuadora y lo logré mi música se empezó a reproducir por millones de reproducciones en todo el mundo en las plataformas y me, y, y me hice famoso. Y cuando yo tuve la fama en mis manos Dios me confrontó y me dijo el ton que te di, el talento que te di, la fama y la popularidad que estoy dando no es para ti, no es para que conectes esos millones de personas contigo, te lo he dado para que conectes a millones de personas con un mensaje, el mensaje de la cruz, el mensaje de la salvación, el mensaje de la gracia el mensaje, la oportunidad y Dios lo confrontó bien fuerte y lo procesó y me dice ahí está la entrevista en Abraham Pérez Oficial y yo, me dice Abraham yo entendí Dios me procesó para entender que todo lo que Dios me había dado no era para conectar a toda esa gente conmigo era para conectar a toda esa gente con él y por qué estás diciendo esto Abraham porque yo puedo ver a gente aquí que tiene esa misma gracia yo estoy de enfrente de personas, mira yo lo estoy sintiendo ahora, que tienen esa misma opción. Déjame afirmarte, pero déjame equiparte y también déjame advertirte y también déjame ayudarte. Ya continúo, ¿me regalan medio minuto? ¿Quién me regala medio minuto? Levántame la mano, ¿quién me regala medio minuto? Medio minuto, ayúdame Pedro por favor. Cuando yo entré aquí, lo primero que vino a mí es me. ¿Cuántos creen que Dios habla todavía? Abraham, hay gente aquí que tiene todo, el talento, el don, todo, pero los últimos procesos le han querido convencer de que eso nunca será. He venido a decirte en el nombre del Señor Que el proceso nunca será más grande Que lo que Dios te está confiando en las manos Amén. Que lo que Dios te está confiando Siempre será más grande Que este proceso tan difícil que estás atravesando Solo te está equipando Te está haciendo de hierro por dentro Cada lágrima por fuera Te está haciendo hierro de renta Porque lo que Dios te va a confiar Es sumamente grande Tienes que estar listo Tienes que estar fuerte Tienes que tener la estructura Tienes que tener el acero Tienes que tener la, las agallas Tienes que tener el porte para soportar Porque la grandeza tiene un precio Y también aplasta y ha convertido a famosos en infames Y ha convertido a ángeles en demonios pero hay una generación que no solamente tiene el talento, que tiene el don, que está dispuesta a equiparse, que está dispuesta a prepararse, que está dispuesta a aguantar el proceso y algo tiene el llamado de Dios porque tú no solo tienes un talento para ser excelente, para sobresalir, aparte estás ungido, estás llamado por Dios y el llamado por Dios cambia todo porque el llamado de Dios a veces te hará hacerte que te quedes cuando lo más fácil es irte y a veces hará que te vayas cuando lo más cómodo es quedarte. Pero si, sí, pero, pero, pero si sí amas a Dios y no huyes cuando lo más fácil es huir y no te rindes cuando lo más fácil es rendirte, si no eres la rebeca que dice tantas veces sea necesaria sacar el agua del pozo, tantas veces sea necesaria bajar, darle vuelta al rodillo y que la cubeta sube y que la cubeta hasta que el camello se llene. Yo sé quién me ha llamado. Yo sé para qué estoy aquí en esta generación. Sé lo que Dios me ha prometido y sé lo que Dios me va a lograr. No te puedo prometer que después de tu esfuerzo va, eh, te van a poner dorado y la armadura dorada de los cañones. No, no, no, no. Lo que sí te puedo prometer es que lo que de aquí para allá es siembra, de allá para acá es honra. Lo que de allí para acá son lágrimas, de allá para acá es gozo y alegría. Lo que de aquí para allá es proceso, de allá para acá la Biblia le llama eterno peso de gloria. Alga, sí, dígame amén. Y alguien del un aplauso al Señor esta tarde porque estoy ministrando ya. Estoy ministrando Miguel Ángel, ese gran pintor y escultor. ¿eh? Imagínate, no solo la rompió como escultor, también la rompió como pintor. Y no solo la rompió como pintor, también la rompió como escultor. Y su obra maestra es la Capilla Sixtina. Que millones de personas van a esa ciudad. En Europa solamente para ver el, lo que este Hombre hizo en el 1508 y tardó cuatro Años pintando nosotros queremos que quede En un ratito Él tardó cuatro años y dicen Que el vigilante está, está registrado la parte Donde más se tardó porque la capilla es Una cúpula así que tiene un quicio la parte Donde más años le llevó es, es el ángulo que Está entre la cúpula y el quicio o sea, Adentro que nadie lo puede ver y ahí fue donde se demoró y el vigilante le decía: eso nadie lo va a ver ni con escalera, solo el que limpie. O sea, ¿por qué te tardas tanto? Y dice que Miguel Ángel dijo: yo sé que está ahí. Y si yo sé que está ahí, yo haré una obra excelente y completa y terminada. Pues eso le valió una de las más grandes obras que existe. En, en el mundo entero visitada por millones de personas Y yo digo mamita santa Pedro si eso lo hizo un pintor Por el amor de Dios, si eso lo hizo un escultor Con una, con una, una eh, con un don natural que, que, que lo trajo De los genes, de los papás que no van a hacer Estos muchachos que no solo tienen el don no solo tienen la gracia, no solo tienen congresos que los equipan, tienen la mano, la unción, la gracia, la luz, el favor, el tiempo del Todopoderoso poniendo las manos sobre de ellos, diciendo desde que antes que nacieras yo te llamé. Todavía no nacías y yo ya te había mirado, todavía tu papá no te ponía nombre y yo ya te había dado un don, te había dado un talento y dijo mi siervo eres tú, yo te usaré para esto. Eso lo hizo un pintor natural cuanto más tú que tienes la mano del todo poderoso? Vivimos en una sociedad perdónenme el tiempo que me estoy tomando pero Vivimos en una sociedad donde ser mediocre es normal Vivimos en un latinismo donde el ay se va es nuestro pan de cada día Pero yo vengo a decirte con todo mi corazón que yo deseo lo mejor para ti, pero tengo que advertirte. Dios no premia lo más o menos. Y si tú todo lo que vas aprendiste aquí lo vas a querer hacer más o menos. No vas a estar en competencia con lo que el mundo está produciendo. No vas a competir. Dios no premia lo mediocre. Dios nunca premia lo más o menos, lo que se queda a medias. Dios, Dios honra a la excelencia. Con una conducta excelente harás lo mejor aún cuando nadie te ve. Y tarde que temprano serás recompensado por eso. Ten la actitud de Rebeca cuando, cuando sean uno, dos, tres reuniones el domingo y tu pastor venga y te diga: Seguro estás muerto. Desde de estar aquí todas las reuniones, ¿verdad? Eh, tú todavía le digas: Pastor, ¿qué más hay que hacer todavía? Eso lo va a volver loco. Y no te preocupes, si tu pastor no te lo recompensa, ten paz La recompensa viene de arriba, la palmada viene de arriba La promoción viene de arriba, la honra viene de arriba El nivel, el estatus, el crecimiento viene de arriba Y a Dios nunca se le pasa por eso Si nadie aplaudió tu esfuerzo domingo tras domingo Yo vengo de parte de Dios a hacer esto También enseñó acerca de la milla extra Mateo 5:41 dice Y a cualquiera que te obligue a llegar a la carga Una milla ve con él, dos Qué locura, si son romanos eh, eh, me, me, me va a obligar a llevarle la carga Porque está en la espada, por eso Porque puede, puede, cómo se dice Imponérmelo Y Jesús le dice ve con él, dos Y qué sentido tiene, el cielo te lo va a recompensar la gente sabrá que tú eres mi hijo. Tienes la fuerza. Tienes la unción Para llevarlo dos, tres o cuatro. Y dirán no hay otro como este. Este es. Este definitivamente es. Máximo no es más. Es máximo. Hoy la iglesia de hoy. Quiere hacer muchas cosas. Mi propuesta es. Haz menos pero haz lo mejor. Si vas a hacer 50 actividades en el año, mejoras 25, pero hazlo al máximo nivel. Si vas a hacer 20 actividades en el año, mejoras 10, pero hazlo con pantalla, hazlo con luces, hazlo con sonido, hazlo con instrumentos y cuando la gente ve la excelencia dirá, estos son hijos del rey de reyes y señor de señores. Estos sí saben a quién le están tocando, ellos sí saben a quién le están sirviendo, ellos sí saben quién los llamó, ellos saben para quién están trabajando. Máximo no es más, máximo es máximo, máximo no es mucho, máximo es lo más alta calidad, lo más espléndido, lo más generoso, lo más excelente. ¿Por qué? Porque todo lo que haces lo estás haciendo para un Dios excelente. ¿Cuántos saben que Jesús fue excelente? Es excelente Jesús, su nacimiento fue excelente, su ministerio fue excelente, sus milagros fueron excelentes, su palabra fue excelente, su muerte fue excelente, su resurrección fue excelente. Y la salvación que nos ha dado es excelente. Y todavía no llego. Será en su momento. Pero yo sé que arriba todo es excelente también. Estoy ministrando. Ya no patees al que está a tu lado. Ahora sí... Eh, A la persona que está a tu lado Yo no quiero ser el mismo que el año pasado Dile estoy, estoy contento De ya no ser quien solía ser Pero no quiero ser en cinco años Lo que hoy soy Creo que Dios aún puede Mejorar muchas áreas en mi vida Creo que Dios todavía puede Trabajar en mí hoy yo vengo a creer que la unción del Espíritu Santo Está aquí y está pudriendo todas esas cadenas Que te han tenido estancado, están pudriendo Todas esas estructuras mentales que te ha hecho Dame de beber, sí viejo pero apúrate no es, es Eso Dios no lo honra, dame de beber sí te doy A tus camellos también y si quieres comida En la casa vámonos en el nombre de Jesús Yo oro que la unción que está siendo derramada Aquí sin que tú lo mires mientras Pedro toca Mientras yo hablo Yo creo que el Espíritu Santo Está rompiendo esas cadenas Esa estructura pensante Esa formación quizás Cierta parte latinoamericana Que traemos Sea quebrantada en el nombre de Jesús Y sea sustituida por parámetros del reino De la milla extra, de la generosidad Donde no estás pensando qué vas a recibir sino qué vas a dar Donde sabes que si tú das dos Dios al paso del tiempo Lo va a multiplicar por mil Y todo te lo va a devolver donde crees que si los impíos prosperan, ¿cuánto más tú que tienes la mano del Todopoderoso arriba de ti? Tienes ideas que no haya tenido porque vienen de arriba. Tienes el favor, tienes la gracia. Fuiste ungido para eso. Qué bueno que no somos lo que fuimos hace cinco años. Pero yo creo que en cinco años tú serás diez mil veces mejor que lo que hoy eres. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Quieres aplaudir? Aplaude y aplaude, pero si vas a aplaudir, aplaude bien. Si vas a gritar, grita bien. Si vas a dar, da bien. Si vas a dar un grito de júbilo, hazlo bien. Si alguien quiere gritar, grita bien. Si alguien quiere brincar, brinca bien. Si algo vas a hacer este domingo, hazlo bien. Mira, que, que créeme que te estoy ministrando. El Salmo 33, 1, el 3 es, es, es un salmo que, que a mí me vuelve loco. Y yo sé que, que muchos de ustedes ya lo han leído. El Salmo 33 dice, alegrados son justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza, Aclamada a Jehová con arpa, hacerlo con salterio y de cacordio, cantarle cántico nuevo. Y el, abajo dice el versículo 3, pero háganlo bien, tañendo con júbilo. Con el que está a tu lado, dile si es para Dios, hazlo bien. Si vas a ser excelente, hazlo bien, si vas a tocar. Si vas a brincar, ¡Hazlo bien! si te vas a alegrar, ¡Hazlo bien! si vas a hacer una hermosa alabanza, ¡Hazlo bien! si vas a clamar a Dios, ¡Hazlo bien! si vas a cantarle con salterio y de decacordio, si ahorita vas a fluir en un cántico nuevo, dice el verso 3, hazlo bien, si vas a tañer, hazlo bien, hazlo bien, ¡Hazlo bien para Dios. Lo que vayas a hacer, hazlo con gozo y hazlo bien. Porque no es para cualquiera, es para el Rey de Reyes, señores, señores. Yo ya más o menos vi el gritito y el aplauso que han hecho durante toda esta charla. Un poquito larga, pero yo sé que Dios está aquí. Ahora quiero que lo hagas. Un aplauso y un grito para Dios tipo milla extra. Tipo, tipo, tipo excelente. Tipo, tipo hasta que el último camello sea saciado. Yo sé que ni un vaso de agua que doy para Dios se quedará sin recompensa. ¿Estás listo? Tres, dos, uno, ahora. A alguien